Y de nuevo chicos, el día de hoy les traigo un deck bastante nuevo, bastante reciente que promete mucho en OCG, aún no llega a su soporte completo, entonces esta sería la mejor versión para jugar el Marincis en este formato al menos hasta que salga la siguiente expansión en donde van a traer el resto de sus cartas entonces este es un Marincis con Paleozoico, Paleozoico oh. Marincis la verdad como ustedes quieran verlo la verdad es un pequeño engine Marincis con pues Palios y con frogs, así que nada más. Entonces en pantalla podrá ver el rinconómetro, que es la ponderación que yo le doy a los decks que yo les presento. Tampoco olviden que pueden comprar en eh, este deck en la tienda de Barrio City 4 Cualcos, hacen a toda la República Mexicana y maneja Mercado Envíos, por lo que su dinero estará completamente seguro. Entonces, sin nada más que agregar, vamos a empezar con el profile. Jugamos Triple Marinesis Sea Seahorse, la verdad, esta es la única Sea de Main Deck que vamos a jugar, las demás no van a aportar mucho al build, así que únicamente vamos a jugar eh, tercia de esta. Esta carta se invoca de manera especial eh, de nuestra mano si controlamos un Marincis, bueno, se invoca de manera especial a un Monstruo Marincis Link al que esté apuntando, entonces eso está bastante fácil de hacer, nada más podemos invocarla una vez por turno de esta manera, eh... Durante nuestra main phase, excepto el turno en el que esta carta fue mandada al cementerio, podemos desterrarla al cementerio y e invocar de manera especial un monstruo agua eh, de nuestra mano a una zona a la que un marincis se está apuntando. Entonces, realmente nada más hace eso, eh, está bastante chida de todas formas. Ella solita hace todas las jugadas básicamente, entonces eh, con ella es más que suficiente de las Seas. Jugamos también un engine este, rana bastante... Eh, genérico, jugamos triple Swap Frog, jugamos triple do Frog y jugamos únicamente dos eh, Sapos Running. Realmente es bastante genérico, no llevamos nada más, un engine bastante sencillo que de todas formas va a servir bastante, pero bastante bien. Vamos a jugar por el lado de las magias Triple Pod of the Es la única magia que vamos a jugar El deck necesita la consistencia Jugamos muchísimas cosas a 3 Si no es que casi todo Así que las Pod of desires no nos esturban para nada Nos van a hacer de hecho bastante bien al deck Así que vamos a llevarla eh, a 3 para potenciar el robo Por el lado de las trampas Que es lo más pesado porque este deck se juega a lo control A lo zoom Vamos a jugar triple eh, Paleozoic con eloides más, eh, Olenoides Básicamente es para poder quitarnos el back row que nos ponga el oponente, que va a estar bastante eh, poderoso. Vamos a jugar también triple eh, Dinomiscus, para poder quitarnos básicamente cualquier eh, monstruo que tenga. Descartamos una carta y desterramos, cosa que está bastante bien, bastante útil. Y también vamos a jugar triple eh, Paleozoic Canadia, que simplemente eh, nos va a hacer el paro en interrumpir al oponente de una manera exquisita. Nos va a voltear boca abajo, vamos a impedir que haga el insumo, varias cosas bastante... Eh, interesantes Continuando con la parte de control Jugamos triple crackdown Ahora esta es decisión un poquito más personal El crackdown siento que eh, disrumpe las jugadas bastante Nos podemos quitar bastantes cosas eh, Que nos estén estorbando Entonces la crackdown la vamos a jugar a 3 Esta ya es opción si ustedes quieren jugarla o no Realmente es muy a su decisión A mí me late bastante así que vamos a jugarla a 3 Jugamos triple los wine también esta cosa nos va a servir bastante, vamos a estar negando los efectos de los monstruos del oponente Y se va a reciclar más de una vez, así que eso está bastante cool Jugamos dos Heavy Dusters, heavy Storm Duster Doble para poder quitarnos también eh, cualquier cosa que nos esté estorbando Jugamos doble Storming Mirror Force para no quedarnos tan desprotegidos durante la Battle Phase eh, Jugamos dos Hola marinesis Esta cosa me gustó bastante tiene un efecto similar a los Wine en el sentido de que si controlamos un Link eh, Marinesis, vamos a seleccionar un monstruo del oponente y negar sus efectos mientras esté boca arriba en el campo, cosa que está bastante cool. Además de eso, eh, si controlamos un monstruo Marinesis de nivel 2 o mayor, lo, por el resto del turno los monstruos Marinesis no van a ser afectados por efectos eh, del oponente, y si controlamos un Marinesis. Eh, de nivel, bueno de link 3 o mayor Simplemente podemos activarla de la mano como una hand trap. Entonces eso está bastante pero bastante chido Y por eso la quiero jugar a dos Jugamos también triple solemn strike Porque como les dije vamos a jugarle mucho al control y al stun Un solemn warning y por último un imperial order Porque simplemente no jugamos magias más que las pot Así que nos van a hacer bastante pero bastante el paro Por el lado de la extra de jugamos triple el totally awesome la verdad, eh, la ranita está broken Así que vamos a aprovecharla al máximo Ese es el sentido de que exista el engine Paleofrog Ahí eh, jugamos también doble eh, Paleozoic Anomalocaris Este sujeto me gusta mucho No quiero jugar el naranjita porque siento que está de más Este sujeto es un poquito más versátil En el sentido de que nos quitamos monstruos del oponente Está bastante cool El naranjita también puede ir Así que si quieren jugar uno y uno están eh, en todo su derecho A mí me latió más jugar simplemente dos, eh, dos Anomalocaris por el lado de los Link jugamos un Mr. Boy. Jugamos también un Nightmare Phoenix para poder quitarnos ahí cualquier cosa que nos estorbe. Y vamos a jugar bastantes Link Marincis. Vamos a jugar <ríe> doble babosa. Está cagado, soy chistoso. Pero en español se llama Babosa. Así que eh, vamos a jugar únicamente dos. Vamos a jugar también triple. Anemona eh, Coral <tose> Marinsis. Eh, esta es bastante importante, así que la vamos a jugar a 3 Es la más fácil de hacer Se hace simplemente con dos monstruos de agua Así que ahí está el por qué la vamos a llevar Y jugamos también Doble Marinesis Marvel Rock Que eh, es un link más fuerte Hasta el momento, así que eh, Nos va a hacer bastante el paro, es bastante defensiva Cosa que es este, bastante bien Para la finalidad del deck Y por último vamos a jugar un Borreload Porque Borreload la verdad hace muchísimo el paro Y nunca está de más eso es todo por parte del profile del día de hoy, la verdad espero les haya gustado mucho, las Marinesis prometen mucho, no me pidan un build más puro porque la verdad no va a jalar, ya lo intenté y con los Paleo eh, y con los Frog la verdad es la mejor versión que pueden jugarlo en ese formato, así que si lo quieren jugar, jueguenlo así. Eh, ya que llegue su soporte en la siguiente expansión Pues vamos a poder hacer un poquito más de cosas más chidas, ¿verdad? Pero en este caso únicamente por falta de recursos eh, de, del arquetipo como tal Vamos a tener que jugarlo así Entonces, eso ha sido todo Espero que os haya gustado mucho el video Comentarios, dudas o sugerencias Pueden dejarlo en la cajita de comentarios debajo No olviden suscribirse, dar like a la página de Facebook Y unirse al Discord oficial del canal Yo soy Alberto de Rincón del Belista Y los estaré viendo en el siguiente video